Y hey, muy buenas monstruitos, hoy os traigo un nuevo vídeo y estamos de nuevo en Evil Within Y hoy estamos en el capítulo número 10 Así que nada, como ya sabéis en el episodio anterior eh, Conseguimos pasar a duras penas una cantidad incesante de enemigos Los cuales eran bastante tochos y tuvimos que evitarlos sin matarlos ¿Vale? O sea, evitar que nos cogieran Solamente intentar correr y, y vamos, que... Eran bastante tochos, vamos. Os lo voy a dejar por ahí un link para que podáis ver seguramente el vídeo del capítulo anterior. Y ya visteis un poquito el spoiler que nos van a venir. Porque hay un jefe que. Tiene muy mala pinta. Tienen bastante ojo. Vamos, eh. muy mala pinta, chicos, ya os digo. ¡Y ahí está! Uy, uy, uy, uy, uy, uy. ¿Qué dices, qué dices? ¿Qué dices? Que está Laura, que está Laura Vale, me va a matar Creo yo, me va, me va a matar Me va a matar Laurita Esto no puedo hacer nada, ¿vale? Y ya estáis viendo que está Laura ahí ¿eh? Laura es la hermana de... Uf, qué cosa más Vamos Ay, Vale, viene para abajo Vamos para abajo Laura es la hermana de Rudy, Como ya sabéis, ¿vale? y eh, la colega eh, digamos que le hicieron es que me da miedo hasta hablar de ella aquí al lado ¿vale? la veía ahí bien la niña de la górgola eh, vale, eh, la niña de la górgola le vamos a poner ese nombre pues que joder, me, me da todo el mal rollo es la hermana de Rubik es el, el enfermizo que ha hecho todas estas cosas, ¿vale? Y nada, eh, la niña de las górgolas es la hermana de tu Se va a abrir eso, Me va a matar Me va a matar Me va a matar la niña La endemonía, la endemonía, que viene, que viene, que viene pero no te quedes ahora, cero, por favor. Cero no. Vale, vale, vale, vale. La tengo detrás, la tengo en el culo, metía. La tengo en el culo, metía. La tengo en el culo, metía. O sea, eso no me da tiempo ya cogerlo, lo siento. No me da tiempo, no me da coño, tiempo. Quédate ahí, hija. Quédate ahí, quédate ahí un mes. Ay, vale. Eh... La niña no ha muerto, yo me creía que había muerto, que no la habíamos cargado en no, un episodio, pero ya estáis viendo que no me la he cargado. Así que la colega va a venir y nos va a reventar el culo. No se entiendo, ¿Vale? Bueno, me he dejado ahí cosas, no. Mm, vamos, es que ni de coña iba y yo a, a coger eso, viniendo detrás la otra. Vamos, es que entre el del Mercadona, que viene con la bolsa a topastilla, el de. El del Rayo McQueen, que viene <ríe> también. Y la niña esta, oh, eh, vale, un jefe tocho se viene próximamente porque me están dando demasiada munición. Bueno, demasiada tampoco, algo de munición. Y no tiene buena pinta lo que hay detrás de esta puerta, ¿eh, gente? Estoy mirando a ver si hubiera alguna muñeca, por si acaso. Pero estoy viendo de que no, ¿vale? Entonces vamos a seguir. Voy a... ¿Tengo para recargar? Vale, perfecto. Ahora ya puedo correr algo más. Si de verdad mmm, hubiera tardado algo más. Es que estaba más muerta, pero más muerta. Vamos. Vale, tengo munición de pistola. Vamos a ir a munición de pistola. Y. Vale, ahí baja va el ascensor. Uf, uf. Vale, vale, vale, vale. Vamos a ir quitando esto. Por aquí nada Y no tiene O sea ¿Cómo paso yo por ahí? Si no No se quita esto, ¿verdad? Ahora Vale, vale, vale Vale, vale, vale eh, A ver, munición Me va a venir Laurita Lo estoy viendo me estoy, Lo estoy viendo que me va a venir Laurita Y me va a chicharrar, ¿verdad? Sí, sí, estoy viendo que me va a venir la Laurita por algún sitio ¿Cómo cojo yo ese tarro de ahí? Que lo quiero pillar Pero es que no, no tengo ni idea A ver, ¿me falta alguna zona por abrir? Estoy viendo a ver si hay algún candado o algo Pero no tiene pista de tal A ver, no sé si es que tengo que darle otra vez Vale, eso se va a iniciar No sé si puedo, no puedo pasar por ahí No puede ser que no puedo pasar por ahí, vaya que me Voy a chicharrar yo os digo, estoy mirando a ver por dónde puedo pasar Pero no, no tengo ni idea Y yo esto, es que no Mira, voy a intentar pasar por aquí, por el ladito Nada, me quemo, me quemo, ¿vale? Era lo suyo, me, me quemo, prefiero quemarme, ¿vale? O sea, prefiero que morirme aquí ahora Ah, que no me muero Ah, que le tengo que dar ahí, arriba Vale, mátame, mátame mejor Mátame mejor y empezamos Porque si no me voy a quedar como un poca vida Y prefiero estar aquí, ¿vale? O sea, tener más vida porque si no, adiós Espero no tener que hacer otra vez el pasillo corriendo de Laura, ¿eh? Porque, vamos Vale, no, perfecto Ok, eh... Ah, vale, aquí es donde le tengo que niñar. A que vayan los circuitos por otro sitio Y vale Se viene Se viene Laura Se viene Laura ¿Puedo yo correr por aquí o no? No, vale, vale, vale Vale, vale, vale nada, nada, nada Laura, Laura, bien Laura, tu amigo, yo soy yo No, pero no, nada me, me, me van a una torta, verde Nada, acá estoy todo el venga. Ah, pues no. Vale, vale, vale, vale. Vamos a ir con mucho cuidado. Nada, ah, me muero, me muero. Vale, chicos, esto era prueba de error, ¿eh? ah, Vale, Laurita, Laurita, Laurita. Tranquilita. Tranquilita, Laurita, que me estás comiendo ahí toda la boca. ¡Ay, madre mía, tío! Yo espero que le deis like a este juego porque, eh, vamos, me está costando la vida pasármelo. Y ya os digo que es bastante chulo. Vale, eh... Ok. ¿Tengo para curarme? Tengo para curarme, perfecto. Vamos a curarnos. Vale. Eh, vamos a coger toda la munición que vea antes de nada. Vale, por aquí no tengo munición. Eh, por aquí tampoco tengo munición Vale, por ahí ya no puedo volver Ahora me va a venir Laura Y vale, Aquí tengo esto Ok, por ahí no puedo entrar, vale Pues simplemente me queda evitar a Laura ¿Vale? Va a entrar por ahí, vamos a ir viendo. Vale, pero oh mío Sí, cor corras, que corras, que corras, que corras Vale, eh, no sé si tengo a Laura ahí de atrás La tengo, la tengo, la tengo ¡La tengo, la tengo! Uf, esta zona es muy chunga, eh No me gusta, no me gusta, no me gusta No me gusta tu cara, no me gusta tu cara Vale, tengo que encontrar una manivela Vale, vale, vale, vale Laura, ¿está ahí? Laura, portate bien Portate bien conmigo ¿Verdad, esto? Uf, Laura, Laurita Amiga Venga, vemos, Me he dejado ahí algo, eh no me puedo dejar una curación ahí, con la cara Vale, vale, vale, ahora, ahora, ahora Vale, vale que se teletransporta la guarra Vamos a ver, Venga, venga, venga, venga, venga, venga Hay algunos voces que hemos estáis viendo que no tenemos que dejar Va a aparecer otra vez Va, Viene con nosotros La tengo que quemar a la cerda esta, lo digo en serio, la tengo que quemar. Vale, que viene, que viene, la tengo detrás, ¿eh? la tengo detrás, la tengo detrás. Nada, me ha hecho la animación. Ay, que pensar, tío. Vale, pero la, la forma en la que estamos haciéndolo está bien, ¿vale? Laura es una que nos está persiguiendo pero bueno yo a los fanes de laura os digo que <ríe> que tenéis que mirarlo un poco porque la tía es vamos <ríe> vamos a ver laura eh, hija mía tranquilita eh. por aquí ya no tengo más bala vale es que todo esto mira como tengo todo esto y no lo puedo pillar no lo puedo pillar creo que por aquí ahora después podré entrar Vale, así que voy a intentar coger todo eso por el otro lado ahora. Pero es que no, no estáis viendo, ¿no? Que, que no lo puedo hacer nada. ¿no? Vale, vamos a ir con la pistola. mucho cuidado. ¿Vale? Y lo primero es lo primero, ¿vale? Vamos a ir cogiendo. Venga, venga, venga, venga, venga. Que sí, que no te eches central Que sí, venga, Laura está ahí. Laura es tu amiga, tu enemiga y tu todo. Venga, venga. Venga, ahora entras por aquí. Ahí fuera que no quiero líos venga 20 20 ah no se viene ahora la cerda se va a venir una se va ¿Cómo no dosa avanzando subiendo vale ahí está la urita la urita venga 20 20 vale vale vale vale Vamos a curarnos, vamos a curarnos. Vamos a chutarnos un chute y así puedo coger eso. No sé por dónde viene. Vale, la tengo aquí al lado. Vale, vale, vale, vale. Gente, Laura, gente, ven. Gente, Laura. Guapa. Guapa, guapa. Guapa. <ríe> vente, ven. Vente, vente, vente. Ven, ¿Eh? ven. que no me pillas, aquí no. ¡Cucu! Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Vale, vamos hacia arriba, que ahora nos va a fijar también aquí arriba, ¿eh? ya os digo. Ok, vale, nuestra amiga Laura. que Viene, que viene. Vamos a ir cogiendo toda la munición que vea. ¿eh? Vale, viene por detrás, ¿eh? ¿Viene, a... viene aquí detrás, viene aquí detrás. Vale, vale, vale, vale. La... Laurita está ahí. Está ahí Laura. Está ahí Laura, ¿eh? ¿Está ahí Laura? ¿Está ahí detrás? ¿Se ha levantado? Se ha puesto ya nerviosa. Me quiere dar un beso. No, no, no, no, no. ¿Me quiere dar un morreo? Vente, vente. Vente, Laura. Laura, yo te quiero, vente conmigo vamos a jugar a este juego venga, corre con tu vida vamos a jugar tú y yo a este juego <risa> a este juego llamado amor Uf. Venga, venga, venga, venga, Laura ahí tranquilita, eh, bueno, vamos a ver, queremos un, un cochina para tantas cosas Tienes muchas malas tu, vas metiendo tu ya muchas malas A tú no me gustas A ver ¡Laura! Venga, Laura, hay que irte a vale, vale, vale Ya, ya, ya se ha hecho Vamos, vamos ahora Vamos ahora, corriendo Vale, vale, vale Ok ¿Dónde activo yo? ¿Qué yo? ¿Qué yo? A ver... Me he metido en una trampa, ¿verdad? Me he metido en una trampa, eh, Ventiladores, ¿ahí? No, no, no, aquí Vale, vale, vale, vale Se va a teletransportar aquí, ¿verdad? La celda? Vale, estamos dentro Ok, la veo ahí enfrente Vale, se me van a empezar a ponear zombies de estos que no quiero. Ok, eh, fuera este. Uh, uh, uh, uh, uh. Ah, vale, vale, vale. Que la quemo, que la quemo. La quemado ahí, la quema ahí. Está aquí quemando, ¿no? ¿eh? Muérete, perra. Muérete, perra. Vale, está poneando. Hay que matar a todos los cuerpos que se ponean. Vale, está ahí, ¿está ahí la colega? Ok, está teletransportado Ya tengo detrás, ¿no? Muérete Vale, vente, vente Vente conmigo, ven ¿eh? Vente aquí detrás, vente aquí detrás, pero no me pillo, no me pillo. ¡Uy! Vamos a por esto Corriendo Uy, que no tengo salida, no tengo salida, vale, vale, vale, vale, vale No sé dónde está la palanca Vale, tengo que mirar a ver dónde está la palanca Un momento, un momento A ver, siguiendo los no Vale, que viene, que viene Que viene, que viene Laura, vete a tu casa Si no quiero jugar contigo, veremos muy está Vale, no me estás suplicando a eh No me sigas por todos lados, vale, ahí tengo Vale, ahí tengo eso Vale, vale, vale, vale vale, vale. Venga Laura, que quiste Vale, vale, vale, vale, que me viene, que me viene. Ok, no sé si tengo que activar una palanca más. Efectivamente, eh, tengo que activar una palanca más. La tengo aquí detrás, justamente, en el juego? la perra. Que no quiere que, que utilicemos el juego, pero te va a, a dar el sol con un colador. Vale, y te va a abanicar el culo porque Vamos va a abanicar el culo, vamos, con, con una hoja de palmera más bonita vamos. Con una ortiga te de este caballo del culo tío. Vale. No, no, no, no, no, que me quedo pillado, que me quedo pillado. Vale, vale, ya sé dónde está la otra palanca, chicos, lo único que tengo que... ¿vale? vale, ahí tengo otra Es que le tengo que dar rápido Que pues, si no me viene Laura Laura Laura, vente tu casa venga me queda una nada más eh, creo que está aquí no, ¿esa la, la, la, la, allá? es la de la esto? No, no, no, no, no te quedes pillado no te quedes pillado por el río no, no, hija puñetera de tu madre de tu madre, tu prima, tu abuela y tu hermana Nada, Laura ya ha estado impaciente por darme un besito y.. <ríe> y al final ha conseguido. Ay, Laurita, Laurita. A ver, Laura. Vale, estoy aquí otra vez de nuevo en esta zona. Perfecto, no hace falta. Vale, esto te voy a quemar. Vale. Eh, tengo munición, ¿vale? Tengo munición de pistola que me viene. ¡Quita, quita, quita! ¡Bicho! ¡Fuera! ¿Dónde vas tú? Mira la colega, como viene de rápido. Venga, hija. Tira, tira. Tira, tira. Que te voy a chucharra muere! ¡Muere, muere! Echa muere! rata ahí un poquito, vamos. Echa rata un poquito. Vale, la tengo aquí otra vez. Va a venir a por mí de nuevo. Pero ahí por lo menos se ha chicharrado un poquito Se ha chicharrado un poco, no, no tengo ni idea de dónde está la otra palanta La estoy intentando buscar, que es la última que nos falta, ¿vale? Vale, que viene Laura Que viene Laura Venga hija, El más pega, más pega que es más fea, más fea que vamos Vale, ahí está llevado otra torta No sé dónde hay más cuerpo, creo que ya no tengo más palanca en este sitio. Voy a echar un vistazo, creo que me va matado. a matar otra vez, me va a enganchar. Me va a enganchar, tengo que ver dónde están las palancas, tío. Porque es que no, no las encuentro. Y me queda una. Me queda una sola palanca para pa poder mirar. ¿vale? Ahí viene Laura. A ver, Laura, Laura, Laura, Laura. Tranquilidad. Me deja munición, me deja munición, lo sé, lo sé, lo siento, me deja munición, me da igual Vale, eh, prefiero, eh... Vale, vale, vale, no nos hemos pasado esta misión Ok, nos lo vamos a pasar, me lo voy a pasar, me lo voy a pasar, voy a pasar? Vale, Laura está ahí detrás, justo en la cina. La, Tenemos aquí una palanca Vale, quémate, cuércame de cerda vale vale ahí se está quemando otra vez se está regenerando como van a quemar esto también no tengo más munición no tengo más bala o sea no tengo para quemar vale vale no tengo para quemar vale vale vale a ver guardilla guardilla pelirroja la tengo justo en la jarra Venga, te mate ahí, qué? Te maté, te maté Te anda Y tenía seis balas por el principio Vale, tengo aquí Me va a explotar. me va a flotar Que son. las trampas que son más molestas que otra cosa Vale, vale, la tengo aquí detrás te Vale, amiga Amiga, amiga vente. Ven. A que me quedo cansado. Venga ahora ahora ahora. Venga venga venga venga, venga. Laura no me cojas, no. no me cago en tu nación. Ay. Ay Laura está hoy muy agresiva vamos a llevar a una clase de terapia a Laura. Laura, yo te quiero bien lejos de mí. Es una furia de color. Vamos a ver. Eh, quémate, anda. Quémate ahí un poquito. Venga, que si sí te vas a venir ahora por mí. Ya sé dónde están todas las palancas. No hace falta. Venga, venga, venga, venga, tranquila. Vale, vamos a meternos aquí un momento. ¿Dónde está? La colega, vale, no la veo ahora. Está ahí, está ahí, Vale, vale, vale. Que viene, que viene, ¿eh? Vamos a quemar a este también. Uy, que la tengo detrás. Vale, una menos. La tengo justo, justo aquí. La tengo justo aquí. Venga, ven. Vente, ven. No, no, no, no, a mí no, a mí no, no, no me vayas a tocar. Vale, tengo otra palanca justo por aquí. No sé dónde está la tía, la tengo mucho detrás, la tengo mucho detrás, efectivamente. Vale, está ahí, está ahí. La colega, eh, tengo otra palanca aquí, dale ahí, perfecto. Eso es, ¿no? No, no, que la tengo, la tengo aquí, la tengo aquí, la tengo aquí, ¿vale? Corre. Como venga aquí corriendo. ¡Uh! <risa> uy, uy, uy, uy Vale, vale, que desaparece Aparece otra vez de frente de, de frente, vale, vale, vale Ahí tenía otro cuerpo, la, la guardilla. Vale, vale, vale Queda una, una palanca ¿eh? Vale, vale, vale No te aparezcas, no te aparezcas Vale, ahí está Ay, la música está intensivando vea vamos Joder, macho. Venga, detrás de la columna Venga, detrás de la columna ¿Dónde estás? Y te veo, te veo, te veo, te veo te veo, te veo, te veo y me, me fui, me fui Me fui a tu, tu, cara Vale, vale ¿Quemar? ¿Quemar? No, venga eh, Ahí no se sé sirvió la Indulación de la bala, pero bueno Me la llevo esto, ¿vale? Vale, ahí se está, reiniciando otra vez De nuevo, vamos a quemar aquí El cuerpo, a quemar, quemar Quemar, Vale, ahí, ahí se ha activado la trampa Esa no pasa nada, no pasa nada No pasa nada Vale, vale, vale No, no, no, no, no Vale, chicos, eh, trampa de aquí Y tenía aquí otra Que me quemo, que me quemo yo, joder Un momento, Laura, un momento un momento, Laurita. Me tengo la palanca, la palanca. No. no la he hecho nada, me cago en la ley y voy a quemar. Qué mal. Ay, qué mal los que ahora mismo que Qué mal. No pasa nada, gente. Tercer intento. <coughs> Vale, chicos, vamos otra vez de nuevo, vamos a ir cargándonos a la guardilla esta súper rápido. Venga, tú fuera, tú también. Esto ahí, ¿vale? Le la, la chizarro un poco. Aquí tengo otra, ¿vale? Vamos a coger esto, se me va a aparecer el cuerpo. Quémate, quémate, ¿vale? Vale, vale, vale, vale. Vale, aquí tengo otra palanca que tengo que ayudar la palanca vale, ahí tengo ya dos vale, uh, no, será de gracia de mierda ay, Dios mío, que pecho ojo de macho, vente puta mierda juego Vale, a ver chicos, tengo otra vez, estamos otra vez aquí de nuevo, ¿vale? Y tenemos tiempo límite para hacer esto Laura va a venir, esto lo voy a quemar ¿Vale? Eso lo voy a activar ya Esa de ahí, ¿vale? Se ha quemado ahí un poco Esta también la voy a activar ¿Vale? Y la tengo aquí detrás, la tengo aquí detrás Uf, la cerda, la cerda uf. Vale, tengo aquí otra Quémate, que no quiero que me salga Laura ¿Vale? Y eh, nos vamos me cago en la de te me han diñado una torta. No me han cogido to, pero me han niñado la torta. Vale, ahí viene Laura otra vez. Y detrás, detrás, detrás. Vale, vale, vale, vale. Tengo dos tengo munición de escopeta que la voy a coger, ahora nos vamos hacia abajo. Vale, pues, vamos muy bien. Vale. Vente, vente, Vente, ven. Vente conmigo, ¿no? Vente, ¿Me uh, uh, uh, uh, uh. vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Vale, vale, vale, vale, vale. Que se me cabrea, que se cabrea. Que se enfada. Vale, la tengo ahí, la tengo ahí. La tengo ahí, la tengo aquí, la tengo aquí. Venga, baja, baja, baja, baja, baja. Baja, baja. Ahora me da igual, he perdido ahí munición, no sé. Lo eh, siento, he perdido munición, me da igual. Te maté. Vale, perfecto. Vamos a activar esta primera Vale, que se vaya quemando. Ahí, la perra. Vamos a coger esto también. Vale, ahí se ha reiniciado otra vez de nuevo. esto también lo vamos a quemar. Le va a cerrar acá. Lo pues sabía que me va a flotar. Vale, me voy a curar otra vez aquí. Eh, voy a pillar esto, voy a curarme. A ver, eh, si sí, tengo esto lleno. Vale, me voy, a, me voy a curar. La tengo aquí detrás, perfecto. Activamos eso, activamos eso, vale. Vale, vale, vale. Tú, tú, tú, tú, tú. Ahí está. Vale, vale, vale. Podemos activar otra cosa más para quemarla. Podemos activar otra cosa más para quemarla. Eh, sí, pero no se ahora mismo. Vale, aquí la antorcha esta. Vale, la tengo lleno todo. Voy a ir recargando esto. Vale, tengo ahí a Laura. Un momento, un momento, vente lo estamos haciendo muy bien, no vamos a hablar demasiado, que nos mata Y me queda por matar, o sea, me queda por quemarla una vez Vale, ahí viene, ahí viene, ahí viene... Laura Vale, vale, no sé dónde estás, no sé dónde estás No sé dónde... Vale, vale, vale, la veo, la veo, la veo Uy, tranquilita tengo que quemarla otra vez de nuevo, ya os digo. Tengo que quemarla de nuevo. Eh... Pasa, pasa, pasa, pasa. Quémate. Vale, vamos a probar esto corriendo. Perfecto. Y ahora otra vez de nuevo ha aparecido. Y ahí está quemando. Vale, vale, vale, vale. ¡Uf! uf. Esa sí que no me lo esperaba para, para nada No, que me quemo, que me quemo, que me quemo Que me quemo, que no me deja salir Ok, vale eh... No sé ahora qué hacer No sé qué hacer ahora, de verdad lo digo Se tiene que activar eso Se tiene que activar eso, vale Vamos corriendo Vamos corriendo, por favor, corre, corre, corre Corre, corre, corre, Laura, no me estoy ¿eh? no vean, eh, las manos chicos, ya sé que me he dejado una muñeca no me iba a dar tiempo a coger la muñeca estábamos por el otro lado, lo siento pero es que me he venido directamente para aquí para el asunto como el sé que me estoy dejando cosas Importantes, pero bueno, es que... O me las cojo todas o me matan, ¿sabes? Ya verás ahora lo que me viene ¿Quién te crees que eres? Sé quién eres Seb Sé lo que ansías Lo que temes Podrás soportar el peso de todo lo que te voy a forzar a hacer el pobre Joseph no pudo Lástima que te metieran en esto Da igual Eres mío Y haré contigo lo que me plazca Ay, Ok Uy, uy, uy, uy, espera, espera, espera. No podemos... ¡Ay, qué leche! Vaya por perdido. ¿No me puedo meter ningún hueco de estos? ¿Verdad? No, no. Bueno, pues... Espero que os haya gustado, ¿eh? De verdad. Porque me he tirado aquí bastante rato. No sé lo que eh, he tardado, realmente. No sé si voy a hacer un corte. Pero vamos, me ha costado bastante cargarme a Laura, ¿eh? Ya os digo. Por el hecho... Mira qué uña lleva. Se parecen bastante a las nuevas hechas de... La de Resident Evil 8, ¿vale? Tiene aquí bastante similitudes, como estáis viendo. Y no vean, eh. Te pega un, un. O sea, te puede arrascar el culo, vamos, desde lejos. Vale, vamos a ir. Mierda, otra vez aquí. Vale, la mansión de los victorianos, otra vez de nuevo. Y ya podemos pasar por ese pasillo perfectamente, ¿vale? Creo que ahora ya no puedo entrar. Vale, Fragmento de mapa 10. O sea, 20. Perfecto, ya no puedo entrar por ahí. ¿Vale? Y por aquí creo que tampoco puedo entrar ya, ¿no? Voy a echar un vistazo por si acaso. ¿Vale? Pero creo que ya no puedo entrar por ninguna de las habitaciones. ¿eh? Esto ya sabéis que lo vi vimos todos en, en uno de los episodios anteriores. ¿Vale? Y aquí pues era bastante chungo esta zona también. No tanto como la última, ¿vale? La de la fábrica esta rara. Pero sí si os digo que ha sido bastante chungo ¿eh? La, la zona esta. Vale, vamos a enchufarnos otra otra píldora de estas. Y aquí tampoco puedo entrar, ¿verdad? No, todo está cerrado, todo está bloqueado. No hay un camino. Vale, vamos a ir con la escopeta, ya que tengo balas. ¿Vale? No puedo recargar, así que nada. A ver qué nos encontramos aquí. Ya sabéis que esta era la mansión Se volvió súper extraña Ahora mismo no se puede esconder por ningún lado Por lo tanto no creo que me aparezca ningún enemigo A priori Pero no voy a hablar muy harto Porque ya sabéis que este juego es de que te aparezcan 20.000 enemigos por la cara Todo esto lo vimos ya en episodios pasados, ¿vale? Ok, todo esto, lo de los cadáveres No sé si puedo coger algo, no, ¿verdad? No puedo coger nada por aquí también nos llevó a otra zona y ahí creo que es donde va a aparecer algo ya en condiciones. ¿Estás escuchando a alguien describir una máquina? Doctor, ¿qué es lo que cree que está haciendo? Ponernos a salvo. ¿En serio? Porque a mí me parece que está creando otro monstruo. No tengo tiempo para esto, detective. Yo tampoco. Leslie ya he estado aquí antes. Y consiguió volver. Sobrevivió a la conexión con Rubik. Que yo sepa, ningún otro paciente lo ha hecho. Estupendo. ¿Y eso qué coño tiene que ver con todo esto? Nos ayudará a salir, detective. Es nuestra única esperanza. Es el cerbero, eso ¿eh? Es. Pero en, lo, en plan zombie. Pues, ¡Doctor Corra! Quiere lo mismo que nosotros? ¿Eh? ¡Quieres salir! Ah, toma por culo, toma va a salir, ahora sí que vas a salir, pero bien. Ok, punto de control. Y no sé dónde nos encontramos en esta zona. O sea, no tengo ni idea dónde hemos acabado ahora mismo. Después de lo de Laura. Vale. Vamos a continuar. Verás tú. Oye, ¡Sé que estás ahí! ¡Escúchame, joder! Eras tú. Vale, eso es punto de guardado y ahí es para seguir, ¿ok? <coughs> vale. Bueno, pues vamos a ir a guardar la partida, chicos. Aquí no va a haber nada, seguramente. No sé si hay otra animación. Ok. Espérate, espérate, espérate. Está mi doctor ahí. Voy a guardar antes de nada. Eh, a ver, tengo aquí otro desaparecido eh, Marcelo, desaparecido Doctor Marcelo Jiménez Jefe del personal del hospital Psiquiátrico de Acon. Visto por última vez En su despacho desde, desde el que realizó Varias llamadas telefónicas Como ya sabéis, este se le ha cargado ahora mismo Un bicho No sé si después va a aparecer otra vez Pero vamos, que se le ha cargado ¿Y aquí qué tengo? Irregulidad eh, irregular Que no se pronuncia eso Irregularidades en el hospital eh, Descubren Irregularidades en el hospital eh, psiquiátrico la situación es más complicada de lo que se creía una investigación interna incluye que varios eh, pacientes del hospital psiquiátrico de Bacon podrían haber desaparecido el jefe personal eh, Marcelo cita errores administrativos bueno el, ya sabéis que el personaje nuestro está en un manicomio que está un poco loco y de la cabeza vale y que puede que todo esto que estamos viendo aquí sea una paranoia nuestra y que al final y al cabo pues estemos solamente aquí en una celda y el... antes hubiéramos sido policía y todo el rey, pero. Ya sabía, pero... A ver, ¿qué quieres, pesado? Rubik debe de estar muy cabreado. Nunca pensé que este tipo pudiese romper un terminal STEM. Espera, ¿STEM? Estará cerca si está cortando lazos con su pasado. Solo le queda su conexión con el presente. El stem original del hospital. ¿El hospital? ¿El hospital psiquiátrico Beacon? Él estará allí, esperando a alguien. Si alguien no llega allí antes... ¡Nadie podrá salir de aquí! Vale, ok, pues lo suyo ¿usted es ¿Usted que sabe que huele a sangre? Sí, a tu chumino que te huele a sangre muerta eh... <risa> Vamos a ver, eh, no he cogido ninguna estampilla, ¿vale? No he cogido nada, así que yo creo que voy a ir guardando por aquí la partida otra vez de nuevo y aquí lo vamos a ir dejando chicos, así que nada, espero que os haya gustado, que le deis una manita arriba, que os suscribáis si no estáis suscritos y hasta el próximo episodio, chao, chao.